Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Después de un largo tiempo sin eventos canábicos, abrimos la temporada post en el We Are Green Fest, en el centro de Valencia. ¿Queréis ver cómo va el rollo? Venid. Bueno, chavales, aquí estamos con Enrique Ollado, el CEO de Grow Barato y ahora de Green Bank. Bueno, cuéntame, ¿eh, ¿por qué We Are Green Fest? Pues nada, el motivo del We Are Green Fest es hacer un evento canábico, después de todo este tiempo con el tema del COVID y conforme está el sector de complicado, que ni se ha celebrado Spanabi, ni Spogrow, ni ninguno de los eventos canábicos así a gran escala, con mucho personal, con mucha gente, mucho aforo. A pesar de todas las adversidades y con lo que estamos viviendo, unir un poco... A las marcas, al sector, hacer fuerza en el centro de Valencia con artistas locales, artistas nacionales. Pasar un día en grande, un día bien. Empezar la nueva era con el cambio de imagen del 10 de aniversario eh, de la mejor manera posible, haciendo ruido. No, ruido, ruido, ruido que el mundo joder el más río, no Eres un que, de que tu te lo piera, yo no tengo miedo, la mujer es que da. Que... ¡Ya no puedo beber! trapeo para mis puertos, no para metirme el pollón. El prefe del sitio ha dicho que te El único es no, no. Los locos de mi coco. Eh, ¿Qué proyectos tenéis para el futuro? Hacer algo en Valencia en condiciones con el potencial que tiene y vamos, eh, hacer fuerza y normalidad en el sector, que es lo que hay que conseguir y luchar. Y si nos unimos y nos apoyamos, creo que podemos hacer grandes cosas. Pues daros la enhorabuena por este proyecto porque yo la verdad que me lo estoy pasando de puta madre. Y nada chicos, se me voy a disfrutar un poquito más de esto. <risa> ¿Estás aburriendo? No. Hay abolazos, es que jalea. Sí, ¿eh? Sí. ¿no? Y falta ese pendejo. Hay quien pensa en este pieza ajera. todo puede ser. lo que tú quieras, de buenas maneras. Pero loco, ya nada es como era. Loco no abrazar No debe ser colega. Que has hecho talega Oye, ¿qué es eso? Todo tiene una cara. ¿verdad? Todo tiene un lado positivo también Esos cabrones nunca lo van a ganar. ¿Y saben qué es lo que quiero ahora, familia? A todo el puto mundo, abajo y arriba, con las palmas en el aire. Ya ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!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 Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Hoy vamos a ponerle un poco de arte al programa y nos vamos a ir al G Museo de Barcelona a conocer mejor la expo y tirante tan interesante que podemos encontrar en el Palacio Modernista sobre cómics canámico, Puf Puf Paz, y que repasa las aventuras ahumadas de diversas historias canábicas. es que es una colección privada de que se compone de unos objetos relacionados con la planta de en las sedes de Barcelona y Amsterdam eh, exponemos unos 2.000 objetos y una manera de mostrar al público parte del fondo de la colección es organizando exposiciones temporales. En esta ocasión hemos pues, elegido el tema del cómic anávico eh, con el asesoramiento de Tony con un artista y especialista en cómic. En esta exposición temporal se recogen las colecciones de las leyendas del cómic underground como Robert Crumb, Paul Kirchner, Paul Mavrides, Gilbert Shelton y Dave Seridan quienes empezaron a crear historietas canábicas a finales de los años 60 y que sin duda tuvieron que enfrentarse a la censura. La autoridad del código de cómics en los Estados Unidos empezó a marcar las portadas de los cómics con su sello de aprobación en 1954. Aunque el código no vetaba específicamente el uso de cannabis, una cláusula prohibió todos los elementos que ofendían al buen gusto o a la decencia. Fue entonces cuando el personaje de cómic Kerry Drake luchó en sus historietas policiacas contra cultivadores de cannabis bajo el argumento de que estaban haciendo adictos de marihuana a los niños. Estos niños adictos eran Robert Cramp, Paul Kirchner, Paul Moabrides, Gilbert Shelton y Dave Selidan, estas leyendas del cómics underground que empezaron a crear estas alocadas historietas canábicas. Estos cómics se distribuían en bancos de semillas y headshops por lo que pudieron escapar del control del código y convertirse en verdaderos éxitos de la época. El cómic es un medio de comunicación artístico y como medio de comunicación puede tocar todos los campos, desde el histórico al terror, Con un amplio reparto desde los años 50 como crítica social y como miedo para las juventudes. Y luego, a partir de los 70, con la movilidad underground, entra el comic tanto como procía como consumo para los autores y crear mundos extraños e imaginarios. Dealer McDowell, Doc Ryder, los Fabulous Furry Freak Brothers y su homólogo español McCookie eran los auténticos antihéroes de la sociedad. Gilbert Shelton creó a los Fabulous Freak Brothers en 1968 vertiendo un tanto de sátira, humor al estilo clásico y una pizca de delirio psicodélico. Trata de un trío de chiflados hippies que en sus historietas andan siempre en busca de fiesta y de drogas callejeras, especialmente la marihuana, en una época en la que el mundo quiso ser un lugar mejor, al menos fumado. Ahora, con cada vez más países optando por legalizar el cannabis, las obras de nueva generación de ilustradores como Abarrots, Rosa Codina, Aroja Travé y Roberta Vázquez demuestran que no necesitan la aprobación de nadie. Si os ha gustado, podéis visitarla de viernes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la tarde en el GeoMuseum de Barcelona hasta febrero de 2022. Y lo mejor, la entrada es totalmente gratuita. Y no solo eso, también se puede visitar de forma virtual. Y pasamos de cultura canábica a reducción de riesgos, con las útiles recomendaciones de los compas de Energy Control y su decálogo de cannabis en tiempos de coronavirus. Planificar bien el consumo aumenta los placeres y reduce los riesgos. Antes de fumar, procura no tener responsabilidades pendientes. Recuerda que el consumo de cannabis puede dificultar la concentración y la realización de tareas. Intenta empezar el consumo de cannabis lo más tarde posible para evitar sentir sus efectos durante el día. Márcate unos límites y respétalos! El efecto del cannabis viene muy determinado por el contexto en que lo consumes. Elige bien el lugar en el que vas a consumir y con quién lo vas a hacer.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 Y bueno, esperando y deseando que hayáis tenido un feliz verano. Nosotros, como hemos dicho, venimos con muchas ganas porque venimos cargados de novedades. Eh, voy a comparar dos vaporizadores que he usado, que he probado y que yo, en mi opinión, son, digo que son buenos para pacientes medicinales que se pueden utilizar. Pero claro, hay todo tipo de vaporizadores en el mercado. Pero solo voy a hablar de, de, de dos. No sé si tenemos a Ana ya por aquí de Confac, que nos van a presentar el informe. Hola Ana. Hola. Hola. Primicia, presentación. Esta mañana ya se ha publicado el informe por las redes, se ha empezado a ver. Y justo pues unas horitas después tenemos aquí a Ana que podrá explicarnos y también pues, podremos hacerle preguntas sobre. Todas estas personas atendidas... Buscamos lo mejor para la persona, no solo para los consumidores de cannabis, sino también para los demás. Y creemos que lo mejor es que la ley nos proteja, que se regule la actividad y el buen trabajo que llevan haciendo muchas personas con compromiso en beneficio público más allá de donde es capaz de llegar el Gobierno y sus instituciones. Nosotros somos organizaciones no gubernamentales que tenemos nuestro papel y nuestras garantías de ejercicio en la Constitución Española, artículo 22. Y en base a ello tenemos que intervenir en este debate. No se puede hacer una ley de usos terapéuticos del cannabis o de cualquier uso del cannabis sin que estemos presentes los consumidores y usuarios organizados en sus asociaciones y confederaciones. Con esto terminamos por hoy y recordad que ya está publicado el último Marihuana News, el 111, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene.